Ay, miren todos! Parece que Ramírez está filmando la película de Flash 3 ¡No veo las cámaras! Hola gente, ¿cómo le va tanto tiempo? Eh, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno para, para, para, para empezar, empecemos, empecemos rápido y empecemos Por fin eh, DC Comics se dio cuenta y lo echó a la mierda de Ramírez Era ahora, amigo O sea, eh, eh, a Johnny por menos, o sea, porque eran rumores y cositas eh, lucharon a la mierda sin pensarlo A Amber Heard le están haciendo tremendo quilombo A ver si la metemos, no la metemos, la echamos, la sacamos La ponemos, se la ponemos ¡Uuuh! La ponemos ¡uuh! La que come pollo La que come pollo eh, bueno, no eh, pero como sabe... eh, Están ahí Y este tipo que se viene mandando cagadas de hace años Porque no es ahora, viene mandándose cagadas hace años Al chabón lo seguían teniendo ahí como, ah, sin nada Al chabón detrás de le perdonamos todo es que llegó ya el punto de que a los dirigentes de Warner le dijo ¿Sabes qué? Me tienen los putos huevos llenos de Ramírez eh, echenlo la mierda El problema ahora es, no sabemos qué va a pasar con The Flash O sea, seguramente van a contratar a otro actor Pero no sé, va a quedar raro O sea, va, va a ser raro Pero bueno, es, es, lo que, es lo que hay Es lo que hay gente Hoy, hoy, hoy, hoy 22 eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, la tercera temporada de Umbrella Academia Se está, se está pasando por Netflix y yo ya estoy ansioso y esperando, yo creo que me voy a tomar un café después de esto voy a jugar un poquito a ahí a a Twitch, eh, al de Disney y después de eso me hago el maratón de Aumbrero Academia la tercera temporada vamos, que me sirve el que, el que no está tan buena la noticia es Miss Marvel que a lo cual eh, es, es, la, es la serie con menos, eh, con menos eh, vistas de Disney Plot de las series de todas de Marvel, del de, de universo Marvel que técnicamente es, es como que es, muy baja audiencia tiene o sea tiene audiencia nueva pero muy baja en realidad es como que no pegó entre los fanáticos de Marvel y la verdad que yo te puedo decir vi el último capítulo y me pareció una reverenda cagada o sea el primero bueno era porque era el primero el segundo remontó un poquito pero el tercero es una reverenda cagada porque se pueden hacer cosas de Wall -E y todo esto que el otro es que si te gusta está bien perfecto está bien que muestren la cultura pero no me hagas un capítulo completo de ellos nan no, nan no, no, no. No, no, no, no, si yo quisiera estudiar eso lo estudiaría no, no, no, no, no, me lo pongas, no me lo vendas, así Así que, yo entiendo por qué la Baja Audiencia Está ambientado para un público adolescente, pero no significa que lo hagan tan, tan, tan, tan, tan, tan O sea, tan, ¿entiendes? Pero bueno, esperemos a ver si remonta esta porquería, si no, bueno, se lo meten en el culo Bueno, bueno, bueno, bueno ya se ha anunciado y, y ¿cómo se llama esto? Ya se ha visto de que se viene la velada a la segunda parte donde vamos a ver un par de streamers dándose de mazazo y de boxeo este fin de semana eh, está, Va a estar en el canal de Ibai, se lo va a transmitir en vivo en el canal de Ibai Así que seguramente vamos a ver unos buenos guamazos eh, Como el que le dio Ari a, al Rubius eh, a, ayer, ayer anoche no, ¡Ah! no, por, a... Y bueno, bueno, bueno, bueno como eh, noticia, noticia curiosa Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Cristina Mamani o más conocida como la Cholita San La Cholita San amigos Es una fanática del anime del país de Bolivia Reconocida como Taku por sus clientes Fue muy bien aceptada En el mundillo de los fans del anime Vamos Tras la pandemia del COVID-19 Al contagiarse casi todo su capital O sea, toda su guita Se le fue en remedio y tratamientos eh, Sus dos hijos eh, Comenzaron una campaña para vender sus productos de anime Que tenían para ayudar a su madre En TikTok pero algún hijo de remil puta lo reportó y le eliminaron el contenido. Todo mal. ¿Quién es sido el hijo de remil puta que lo, que lo reportó? Ojalá que lo estén penetrando como un fucking conejo ahora. Eh, ¿Cómo se llama esto? Pero así como, eh, como eh, Shinobu, eh, la personaje favorita de, de ella de Demon Slayer. La cholita san no iba a rendirse y junto a la iniciativa de sus hijos comenzó a aparecer en los TikTok creando videos y promocionando los artículos hasta lograr tener su propia tienda de anime en Bolivia. ¡Vamos! Fanática de Moslayer y siempre lleva su cosplay de Shinobu y su ropa tradicional de cholita, toma. O también es capaz de o la escapa de Shingeki no Kiyashin me parece perfecto. ¿Viste que hay gente que te dice, "No, que vos sos muy grande para esto, que vos sos un pelotudo"? Bueno, la próxima vez que te digan vos sos un pelotudo, vas a decir, agarré y chupame la porón, hijo puta. Eh, aunque siempre mmm, vio crecer a su hijo viendo anime, nunca se involucró hasta que el COVID le cambiaría la vida para siempre, haciéndolo un otaku más y orgulloso de ser. Toma, chupate esa puta mandariga, hijo puta. Bueno, gente, hasta aquí es todo. Nos vemos. Un beso en el culo. o en el asterisco, como te guste más. Puto. Pero mira nada más ese Pikachu, mira ese Pikachu, no, no, Pikachu, Pikachu, no, ¿qué le pasa Pikachu? Pikachu radioactivo, Pikachu mutante, Pikachu meme.